hola chicas esto lo tengo más cojo madre mía que tiene la muleta Venga. pues mira hoy vengo a enseñar una um, unas compras y una colaboración con panalisa craft yo eh, compré mira este troquel que es una cajita de, de para halloween y compré esto que es un farolillo para Halloween. La verdad es que yo, el farolillo este, me pensé que iba a ser más grande. Pero bueno, eh, es una calabaza. ¿Veis? Que tiene los ojitos. A ver por dónde se abre esto. A ver, por aquí. Aquí. Este que ha puesto la pegatina. Que está muy chula. La verdad es que tiene un es muy bonito. Pasar y lo veis. Mira, veis Es un farolillo de, de Halloween y esta es en la cita del farolillo aún no lo he hecho esto hasta que, que no vaya llegando a la fecha esto lo compré yo y también compré uno, esto unos Daiku, vale de para san valentín tintín eh, faltan algunos porque ya lo he utilizado y otros faltan porque mi hija los vio y me dijo ay mamá puedo cogerte algunos y se venga coge y entonces pues veis pues ella se quedó con algunos sobre todo lo que traen bueno ya veis son corazones ya luego si eso pues hago un barril esto es esto es lo que yo he comprado en la tienda eh, tengo que decir que coger este paquete me costó 5 euros y pico porque aquí son unos ladrones y en mi ciudad en melilla y todo lo que mandéis a pesar de haber pagado el iva que nosotros no tenemos por qué pagar el iva pues a pesar de haber pagado el iva y franquearlo el paquete en destino eh, cuando llega aquí pues me hacen pagar el ipsi eh, el correo le echa la culpa a la ciudad autónoma la ciudad autónoma hacienda hacienda dice que ellos no son la ciudad autónoma dice que tampoco el correo que tampoco decía ver quién se está quedando ese dinero de todas maneras ya os digo que el iva que no tengo por qué pagarlo yo lo pago cada vez que hago una compra entonces si tuviésemos aquí que pagar el ipsi me tendrían que devolver la diferencia entre ipsi e iva porque normalmente el ipsi es eh, más caro que, eh, o sea, el IVA es más caro que el Ipsi pero aquí nos toman por el pito de un sereno y nos están robando y sangrando vivo para que nos vayamos ya de aquí Panalisa pa me, me hizo un detalle me regaló estos trocitos de papel o estos papelitos, mira, esta niña en la playa me encanta estos son blanditos, no son papeles son papel de parecen folio la verdad ¿veis? Y me regaló, bueno, pues este corazón eh, con dándome las gracias por la compra y por la colaboración. Y me mandó estos rubros rubones. Estas es calcomanías. No son calcomanías o oh, sí. No sé si son calcomanías o estos son adhesivos. Porque no parecen calcomanías. Ah, no, son adhesivos, transparentes. ¿Vale? Pues esto es un detalle que ellos me mandaron yo ya había comprado antes en esta tienda y cada vez que he comprado siempre me han mandado un detallito después para la colaboración ellos me regalaron esta máquina expendedora de chicle que la tengo que troquelar vale. me mandaron estos donuts que también tengo que hacer algunos ¿vale? me mandaron este cupcake y me mandaron, que ya la habéis visto, porque a todas las que han hecho colaboraciones con ella se lo han mandado, esta troquel, que es una Polaroid, una máquina de, de Foto, que también no está troquelada, la tengo que troquelar, ¿vale? Y después también ellos me mandaron, aquí, esta, que ya la he desmontado. Y la hice aquí, ¿veis? Que yo la hice shaker, no tiene por qué, ¿eh? De hecho, en la presentación de su página no viene como shaker, pero yo le hice shaker. Es una botella de soda, soda pop. ¿Veis? Y bueno, aquí está. Trae una cerecita. Y yo la hice eh, shaker. Y este marquito de, de fotos que viene con estas palabritas y estos corazones. poner Love, Shock, Shock. Y los corazones. Y yo lo he troquelado también haciendo la shaker. Y le he puesto aquí una cadenita un colgantito con un, una medallita con un cupido y esta es para meter una foto aunque sea cheque la cheque está por delante vale os lo enseño mira este mismo que es un hondaica es lo que se ve en la foto el marco entero ve y por aquí si puedo ver lo metería ¿ves? y quedaría la cheque por delante y la foto por detrás ¿ves? Para colgar en cualquier sitio, en la room o donde se quiera, pues todo esto me lo mandó para Lisa. Y aparte, me mandó: mirad, estos papeles de 6x6 que son muy primaverales, aunque vienen de varias temáticas, pues también vienen de corazón, vienen de otoño. Es muy, muy versátil. Os lo enseño para que veáis. mirad y traen dos de cara dos estos dos estos dos son mariposas muy bonitos muy alegres esto un cuadrito de bichy estas rosas muy hermosas está con escritura esta con flores esta mira qué alegre ¿eh? esta que es la que yo digo que bueno como vienen así como hoja al viento pues parecen más como de otoño son muy monas este que es un básico veis este del lunarito esta otro básico y por último esta de lunarito son muy monos y el gramaje no está mal ¿eh? no es como como estos chiquititos, tiene más más gramaje y sí, 160 gramos tiene pues está bien yo creo que está bien también me mandaron estos otros papeles son todos básicos todo imitación madera igual son de 160 gramos y trae son de 6 x 6 libre de ácido y todo lo demás y mira quitando esta que es la portada ve es tipo madera trae dos son muy básicos mira otro otro tipo madera este muy chulo está es muy bonito a mí por lo menos me gusta este también, madera, este es como una, una alfombra de arpillera o de cuerda, de yute. Este, madera envejecida, este igual, madera envejecida. Este, madera envejecida también, este otro yute y este, que bueno, no sé. Es como un trenzado también como de paja o algo así. Y la última que es esta. También muy bonita. Pues esta sería la otra colección que... Otra de las colecciones que me mandaron. Después me mandaron esta. Se llama Dulces Días o Días Dulces. Que es como también de otoño. Viene un zorrito y os la enseño. ¿Veis? Mira, son colores más no sé más oscurito verde Mira la del torrito el puerco espín así esto este es muy gracioso, está muy graciosa está muy graciosa esta página esto viene en tag mira para recortar y bueno y dibujito muy chula esta con el árbol de Navidad, temática así. Este que viene en dibujito, vienen dos. ¿Veis? Esta, esta otra, también todas vienen dos, ¿eh? Vienen muy completita Mira, estas dos. Y por último esta que es eh, escrita, que también me parece muy bonita esta. Después me mandaron esta que es de hada es más primaveral, no tiene nada que ver con la otra. La enseño por si queréis echarle un ojito, pasaros por panaliza Además ha sacado ahora troqueles nuevos, ¿eh? que el otro día estuve yo bicheando por ahí y los vi. Mirad, veis. Pues yo no sé si es un hada, parece que tiene, sí, parece aquí que tiene alas, ¿veis? Mira, unos colores muy muy vivos, esta es escrita, un básico para mí, esta igual, son hadas, trae dos, esta de mariposa, esta es preciosa, con tanta mariposa muy colorida, esta también en azul. Esta es muy bonita. Muy, muy bonita. Mira. Es preciosa esta, ¿eh? Me gusta mucho. Esta también. A ver. Mira qué bonita es. Es rara, pero es bonita. Esta. Muy bonita también. esta de cuadrito para un mantel está muy colorida también veis y por último esta que es como otro mantel pero en color entre rojo y entre colorado y color frambuesa me mandaron esta que es de pascua lleva Liebre y, y conejito. Flores. Mira. Estas se las han mandado también a muchas compañeras. Por eso lo paso pues un poquito rápido. Porque ya estaréis hartas de verla. Pero a mí me ha tardado en llegar como, como dos meses casi. No llega, pero poco lo ha faltado. Mira. Y encima ya os digo que, que yo he tenido que pagar veis, esta parece una hoja de un diccionario esta con la hortensia mira qué bonita es muy bonita esta muy bonita también esta de los huevos los conejos, liebres o yo qué sé muy bonita también este es un básico de encajito muy chulo, estas flores y el conejito con su zanahoria. Esta también de conejito. Mirad qué bonita, en rosa. Esta de hortensia y la otra flor blanca que no sé, vale, ¿eh? muy bonita. Y por último, esta que parece, no sé no sé si son amapolas, no lo sé pero son muy bonitas pues esta es otra de las colecciones y por último enseñaros esta que también me la mandaron que se llama memoria que también es muy primaveral que paso a enseñarosla mira ¿Veis? es muy primaveral mira qué bonita Traen dos de cada. Mira, esta que bonita. Esta. Mira, qué chula. Esta. Es muy bonita. Esta con el búho ahí. Las flores. Muy bonita también. Esta. puede recortar parece que está hecha de, de cachitos de papeles muy bonita esta azul que me quita esto de aquí que se me está resbalando esta azul que también me parece muy chula esta mira qué bonita con de estos postales con cartas no o postales qué bonita es ¿eh? esta que lleva ahí como polondrina aquí como un pastel esta, esta otra muy clarita muy muy alegre con muchas flores rosa entre otras y por último esta que es la más oscura que trae la colección pues estas fueron las colecciones que me mandó para analizar atrás y luego pues yo supongo que pa para complementar un poco las colecciones, mira, por ejemplo, me mandó esta que con la de mariposa y flores pues casa muy bien. Esta que lleva número y, y mapa y ticket. Esta que también casa muy bien con cualquiera de ellas. Esta con la de flores. Y esta también que es de flores mariposa y esta que se parece mucho a esta la verdad es que se parece muchísimo bueno pues a continuación oh, las voy a poner sobre la mesa vale para que para que los veáis la voy a echar aquí encima de, de la mesa y le hago un barrido y, y así lo veis de una pasada porque si vamos a tener que estar abriéndola y poniéndola entonces tardo mucho más pues nada hasta aquí mis compras con Panalisa y mi colaboración con Panalisa espero que os hayan gustado y a ver qué hacemos con todo esto bueno yo de momento ya os digo que hice el marquito este de fotos y y la soda pops que la hice shaker no todas las voy a hacer shaker pero me gusta cómo quedan. Gracias por visitarme. Gracias por compartir vuestro tiempo y, voy, y echar un ratito conmigo. Y nos vemos pronto si queréis. Dale a like, hacerme comentarios. Y nos vemos pronto si queréis. Chao.